Es como que no se entiende Pero tenemos en comunicación a Adriana, prima de Ariel por Zoom Hola Adriana, ¿cómo estás? te saluda Florencia de la B Hola Flor, ¿cómo, ¿cómo estás? estás? Buenas Bien. tardes a todos Bien, bueno, quiero que me cuentes cómo vivís Cómo lo estás viendo a tu primo con toda esta situación Porque la verdad que es, es uno de los más odiados por la, por la casa ¿No? Nosotros como ahí. familia y los amigos estamos muy felices porque lo vemos a Ari contento contento. estas dos últimas semanas, empezó a brillar, empezó a mostrar lo que realmente es, eh, la verdad que, que muy bien y ayer eh, la verdad que felices al, al ver que primero estaba entrando en la placa y después quedó afuera. Sí. Así que, muy bien, está cada día más fuerte. ¿Qué sería brillar, que, Adriana? Escúchame, Adriana, me gustaría mostrarte el compacto bueno. y ahora, ahora continuamos con, con la charla. ¿Te parece de lo que se vivió con Ariel? Sí, como no. Si fuera en mi casa, te echo. Como esta no es mi casa, yo no te puedo echar. No, escúchame, clarito, soy clarito y soy así. No me hables. Si viene alguno y se quiere hacer el vivo... Lo saco cagando Si él me tira el modón Me pega en la cara Yo me levanto Y le rompo la cabeza ¿Cómo es? ¿Que ¿A quién echan? ¿Es defensa propia O es agresión? Buah O loco Es pelota Se me silla, oh, Qué asco No hay que caerse en el baño Es decir Yo lo usan todo No te puedes sentar Es porca Es decir, Si te la sientan todo Che No, no pe... persona, pues, y El ámbito Ah, no me interesa que me hables, está claro <risa> Ni buen día me digas, porque no me interesa <risa> mi... oh, oh, oh, lo que te interesa vos, estamos acá para hablar, boludo ¿Qué? No, te yo te no hablar? estoy acá para hablar, yo estoy ¿Te para, te hablar? para hablar con las otras otra no Te voy a hablar, papito mío, del corazón Te, mío. te voy a hablar, ahora más que nunca Le decís, espera diez minutos. encima me tengo que meter yo a pasarle barrefondo Para sacar el decantador y es la diferencia. Ballena, inmunda, se cruzó con un tren de frente. Que lo va a despedazar. Van a saltar pedazos de gordo por todo no, un lado. Esto es como Batman. Había gente buena, Batman, Robin, Alfred, gente mala. El acertijo. ¿Qué dice? El pingüino, Juan, El pingüino. No tengo ganas ni de tener tu amistad, ni de tener relación con vos, ni de hablar con vos, ni de que me cuente cómo sos. Está claro. El mismo quilombo que armaste la... vos cuando ya estaba jugando con Camila. El mismo la... quilombo que me armaste no vos armé a mí. Ni nada. El mismo quilombo nada. que armaste ah, vos. No me calles vamos, nada. Vamos yo no para... insulto. ¿Por qué me insultas? Yo te insulto. Porque no es mi casa. Si fuera ah, mi casa te saco una patada de los. El... Sí. sí. Sí. No, es, es es muestra muestra mucha violencia, muchísima discriminación Y no, no puedo creer cómo siga estando este tipo en la casa No puedo entender, te bueno, juro, a mí me parece ese, fuerte digo Yo sé que a la gente que... le fascina, pero es, es extremadamente es fascinación violento Es del horror, es pintoresco Me parece como personaje para estar en la casa porque genera Me imagino ayer, intentaba imaginarme la casa sin alfa, medio un vole. No, a ver lo que está haciendo Ariel está bien. A un personaje que está considerado fuerte, que está considerado bien parado, eh, tiene que ir por ahí. Pero ahí a ver cuando lo el otro saca, chata, la lo tiene saca, que seguir claro, y... te... pero buscándolo bien y él y, y Alfa se va a terminar autoeliminando. Claro. Porque sí. mira, nosotros tuvimos, en mira, hermano estaba An, eh, Rincón, sí. Andrea, Andrea, sí, Andrea Rincón. Eh, Andrea pasaba, pasó ocho, nueve placas seguidas. Y yo sabía que Andrea iba a cansar afuera. Que va a ser lo mismo que va a pasar con Alfa si siguen esa postura de que lo hacen saltar y sigue A moriendo. ver, ¿qué dice Adriana, la prima de Ariel? Mira, eh, coincido que, que fueron las primeras semanas muy, muy duras para Ariel. No encontraba su lugar, recibía mucha, pero mucha violencia. Eh, porque era el nuevo física, también, ¿no? ya habían hecho los grupitos sí. y venía de afuera, entonces, pero siento que igual así todo, si, si hubiera sí, entrado un cuerpito hegemónico el... seguramente le hubieran abierto los brazos, en este caso entraba una, una persona diferente y creo que fue aún mayor, ¿no? Coincido, coincido con vos, Flor, realmente la agresión eh, fue brutal, demasiado eh, es decir... Todo lo feo que tiene ese personaje con Ariel eh, está expresado a, al 100%. Yo no estoy pero Ariel de acuerdo, es otra Adriana. cosa. Ariel, Ariel. Perdón, es, pero eh... yo siento que Ariel también se tiene que hacer cargo de que él entró a la casa a un reality show a jugar también y desde el día uno que él lo está buscando Alfa. por lo que dice, por lo que decía sí. recién mamá, está jugando Ariel. ¿Sí? Después Ariel el juego le puede jugando, salir mejor sí. o, o peor. Pero él está jugando. Bueno. Y él apuntó a Alfa, el personaje más fuerte de la casa, hasta el presidente de la nación habló pero, de todos juegan pero, por eso, eh. pero todos juegan. Pero eso habilita la, la, la violencia y la discriminación. No, Considero pero, que una eso, guerra, vale todas las armas. Pero si es una arma para vos poder claro. eliminarlo, sí. A ver, Adriana. No, creo que todas las armas, mientras eh, sean válidas, legales y no afecten, eh, digamos... El, la buena fe, que no afecten el interior, es decir, emocionalmente a ninguna persona que la discriminen o que la maltraten, me parece que no es una herramienta. Lo que pasa, Adriana, que es televisión? Este, eh, sí, es televisión, ¿sí? este, Bueno, y son todos adultos y me parece que... Es que nadie dice se nada, tiene... ustedes dieron cuenta que él dice él dice las barbaridades que dice y, y nadie le dice, dice no diga nadie que dice, no no está bien claro, no, en algunos eh. momentos los han frenado incluso Julieta en un momento cuando habló de las mujeres y demás pero queda ahí es como que no se no, no sigue pero no, no indagan no en eso tienen que indagar Ari eso. no se engancha tiene... con la violencia chicos Ariel es un es un ser especial eh, tiene su, así? Y su forma de ser es porque, como lo ven porque hablamos con es la auténtico. mamá hablamos con la mamá el otro día y la verdad que se aguanta bastantes cosas porque Alfa digo, fue bastante duro Siem, sí ¿No? sí es así es eh, Su ser es que él eh, repele todo lo que tienen que ser las agresiones. De hecho, Pero igual tuvo fíjate un cambio vos, de voz, agre... por ayer, supuesto tuvo ah, un cambio de actitud porque se dio cuenta que está ganando su lugar, se siente más seguro, se siente más cerca, empieza a ser lo que es él. Ayer, ¿qué Pero pasó, todavía alguien? no tuvo... Perdón. No ayer te qué pasó, que me decía, ayer, ayer pasó algo con Ariel. Ayer hasta le agradeció alfa, el Ay, tema no de creo nada. Yo de quedar 100%, créanle, créanle denle el lugar, van a ver que pero se van a Pero te hago una pregunta, ayer cuando eh, Adri, te hago una pregunta, cuando él le dice sí. a Maxi eh, lo de Tiago, se lo dice a propósito o, o fue un acti, no le salió no, ese es Ariel mete la pata es eh, atropellado. Perdón, Adriana. Es... Adriana, Adriana, ¿Sí? bueno, Adriana. Adriana. Adriana. Por favor, te pido, Adriana. Estamos en un juego y ya Ariel venía. A ver, Ariel está fuerte porque pasó dos placas. Ya cuando pasas dos placas sí. ganas confianza. Él se lo nota más cómodo en la casa y enfrenta a los compañeros. Y sobre todo que, sobre todo que cuando pusieron, no sé, a, a los que estaban, y los históricos de la casa, los pusieron y salieron, eso te da fortaleza. Absolutamente. Ah, por supuesto, Pero ayer sí. lo hizo, Adriana, ayer él sabía el efecto que iba a hacer en Maxi. ¿Tú crees? Sí. Sí, sí, estaba Es la cara abandonado. que la cara de Maxi es Sí, la cara es de cine. un meme. Es un meme. Es Es un es sí. El meme. Es total. Sí. Sí. sí. Pero además sí. él se agarra la cabeza. Yo lo, de... yo lo tomo como auténtico, como de Ariel. Y claro. si fue creado, la verdad que excelente su actuación. Yo veo, yo me entiendo es por juego, la primera. Adriana. Que lo es juego. ¿Y por qué no logra...? <risa> no, está buenísimo. Eh, <risa> entiendo que vos le tenés sí. cariño porque sos la prima, yo lo digo como televidente. ¿Por qué no logra traspasar la pantalla y que yo, que soy televidente del programa, piense que él es auténtico? Sin embargo, con todas las cosas que hace Alfa, que no estoy de acuerdo, sí lo noto auténtico. Me guste o no, le creo que él es así de verdad, pero Ariel no. Bueno, será una sensación tuya. Yo creo que es en cuanto a, a su aut a la autenticidad depende que es la parte que a nosotros nos interesa de cada ser humano realmente dentro de la casa hay muchas eh, muchos participantes que juegan y se nota que realmente tienen, sí. eh, digamos, que contra calidez En particular, yo creo que hay gente que es innata, que tiene un ángel adentro, que traspasa la pantalla, y uno lo ve y lo cree. Y otros que por ahí están siendo sinceros, pero te, no, claro. te pasa de, de, de lo ves y no lo crees, no crees. o pensás que, que es un acting... Y, y eso es, es un bajón porque el, por ahí vos estás siendo súper sincero pero si no tra esto en la vida en la, en la tele pasa esto o sea eh, no me parece Flor que tiene que ver y traspasa pero, la pero pantalla porque, y la gente la compra pero, y la quiere y por ahí pones otro bueno, eh, en pero, su lugar y no traspasa pero porque me parece que tiene y... que ver con otra cosa tiene que ver con es, es cómo está cómo están parado cada uno de los personajes en la casa ¿No? Me parece que es lo que hablamos desde el principio acá con los chicos que tiene que ver, por ejemplo, alfa lo identificabas desde el día 1. Igual que a Holder, por ejemplo por, por eso, ¿no viste que el otro día cuando pasó lo del corte de pelo Que le dicen, por favor, que no se cambien Es porque la gente los identifica de determinada manera Entonces, Alfa, con su bandana Con todo claro. eso, es un personaje sí, Es su payaso, es el payaso Que él se armó para la vida está está Y que de verdad, y que lo tiene Y es él va a muerte con eso En cambio, Ariel podías excusarte de cualquier persona sí, sí, ¿Entendés? Alfa sí, es como sí, sí, no tiene cosas digo, son son muy, ¿Cuántas veces? ¿Cuánta sí, gente? ¿Encontramos alguien... que con una Harley Davidson? ¿No encontrás gente ah. vestida así claro. ayer? ¿Viste? Que él, la maqueta. Claro, el día no, no, no, era el que, no solamente porque una persona más grande, de todo sino por la onda estética. No, encima de la realidad. voz, también claro, la sí, esa voz de, que, es que la tiene la también. Marca eso marca la diferencia. Imperativo, como es. Entonces, eso marca también, o ¿no? La verdad, es, Ariel es un personaje, y, eh, digo lo mismo que dijo Karina, perdón, eh, Daniela, nosotros estamos hablando como, como televidentes, pero digo, es un personaje muy lavado. Puede ser Ariel como puede ser cualquier otro. No te encontrás con muchos alfas en la vida. Exacto. Y eso me parece que es lo atractivo de Alfa en un reality TV. Porque es gran televisión, hermano? finalmente. Televi claro. Alfa es un personaje ultra televisivo. Sí, igual, perdón, sí, el que sí, dijo, la pero hoy la mató a Carmen mirá Coty. Coty. Pero mira, sí, Conti. Es... Yo entiendo que la mató a Carmen, es divertido. Puede mentir. A ver, cualquiera puede usar esa estrategia. Sí. Pero Coti también era muy televisivo, lo sigue siendo y se fue de la casa. Si lo pones en plata. Sí, pero no era genuina. Alfa no es traicionero. Y nos Ajá. parece que ahí está, está. en lo Eso que el, el público compra de Alfa. Y yo no estoy de acuerdo con usted, pero ustedes. su prepotente. No, el público lo compró Alfa y lo de quiere. Su pero es prepotente. No importa, es pero es Florencia Pero es, es lo él. Él tiene un sello. Vos ¿No? lo ves y sabés, o sea, él imprime. Hay gente que imprime y hay gente que no. Que no. Él imprime, Ariel. Alfa no. es bueno, eso. Y claro, el tipo te pasó. podrá gustar o no, pero. Pero es eso. Y claro, el no. tipo cuando, cuando, cuando ve a uno que está mal y lo tiene que consolar, va hacia va igual cerca. la casa le tiene miedo ahora. Para mí la casa le tiene miedo hablar porque ¿Por no va a Sí. Porque se cree que tiene la escritura. Es verdad, porque Alfa maneja la casa. A mí lo veía a la tarde. Y maneja la casa y dice, vos es esto, vos venía acá, no vayas a la pileta. Los ordena. porque es más grande. Pero pará, pero por qué tienen que ordenar. ¿Quién sos vos para ordenarme? En pues, casa. Si no se la casa, pero nadie le dice control, eso no, nadie, le tienen miedo no les hace porque a ver también bambam sí. me va a ayudar la edición también ayuda sí Digo, no, hay momentos donde levantan a uno bajan a otro no. mira gran hermano siempre está ¿viste? y mucho yo he escuchado a muchos participantes que salen y dicen no gran hermano en edición me mató gran hermano no te invente un personaje te no. lo potencia. Exacto, claro. Si vos sos bueno, vas a ser más bueno. Si sos malo, te, por ahí en la edición te va a ser más malo, pero no te va a inventar un personaje. Claro. Entonces, Alfa bueno. lo que vende de Alfa claro es justamente sí. lo que se muestra y van a ir por ese lado, pero después también Y también lo puede... que la gente quiere, lo que la gente va eligiendo, ¿no? Es un programa de televisión, tiene el que rendir. Point. Y en todo programa de televisión si son todos buenos, mide? No. no. Tiene que tener el bueno, tiene que tener el malo, el tranquilo, el villano, el Adriana, el romántico. a ver, me gustaría preguntarle a Adriana ¿Qué pensás que puede hacer Ariela ahora? ¿Cuál, cuál sería su, su próximo paso, no? Ahora que esta semana que tiene de descanso no haber quedado nominado, pero de, de, de juego, ¿no? Que se va a sentir un poco más, más tranquilo que la realidad es va a poder no estar tan presionado como estas dos últimas semanas en donde él sentía que se tenía que ir. Va a tener que sacar lo suyo, creer en él, porque esto es lo que nosotros... Familia, los reaccionarios claro, sí, porque sí, no sí, es así él. Entonces lo que necesitamos es que, que realmente muestre lo que tiene. Porque tiene muchísimo más para dar. Sí. Así que realmente esperamos eso. Bueno, ojalá que así sea. Muchísimas gracias, Adriana. Te Muchísimas agradezco la invitación. Y gracias a Bambán también, porque siempre sí no. sos muy claro. Por favor. Eh, bueno, nada, gracias por la invitación. dejame mandar dos saluditos antes, que te di Pietro Automotores en Pilar. Un local. Bien, bien, bien. Ya sí. lo hice, lo hice. Muy bien, voy a ir y, sí. voy a, ir a sí. buscar a ver qué todo cambió. Sí. ¿no? Sí. Y eh, déjame mandar un saludo a Julián y Juan de Alma de Fuego en Villaluro, que estoy ahí el fin de semana. Y bueno, y después vamos a Black Soul ahí. Un saludo grande bueno, a toda la gente. Un beso a toda la gente de Villaluro. Ok, eh, escuchen una cosa, vamos a hacer un enigmático ¡Animá!